Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora me estés escuchando. Bueno, hoy vamos rapidito a la clase, estoy apurado, tengo frío ya. Bueno, eh, casa 6, casa 6 en los 12 signos, tres palabras claves para cada, eh, para la casa 6 en, en cada uno de los signos. Casa 6 escenarios: eh, eficacia, resistencia, independencia. Casa 6 en Tauro, estabilidad, paciencia y perseverancia. Casa 6 en Géminis, crear, multiplicar, retos. Casa 6 en Cáncer, intuición, seguridad y perseverancia. Casa 6 en Leo, organización, eh, dirección y autoridad, no autoritarios, autoridad. Casa 6 en Virgo, cuidadosos, detallista, precisión. Casa 6 en Libra, delicadeza, cooperativo, diplomático. Casa 6 en Escorpio, competentes, sólidos y comprometidos. Casa 6 en Sagitario, optimismo, deportes, extravagancias. Casa 6 en Capricornio, perseverancia, concentrados y responsables y responsables eh, casa 6 en acuario independencia, creativos y futuristas casa 6 en piscis confusiones, religiosidad y fluctuaciones bien, con esto completamos la mitad del zodíaco llegamos a la casa 6 en los 12 signos nos faltan 6 casas más nos volvemos a encontrar mañana, pero claro que sí, como todos los días, con qué clase, con la casa 7 en los 12 signos. Y así terminamos de recorrer el Zodíaco. Chao, hasta mañana, que tengas un maravilloso día.